Amigas y amigos de Cartago Otro Encuentro, creo que es el primer programa. Mirá, en casi dos años que no estoy usando el barbijo. Así que todo un acontecimiento. Eh, vamos a tener una charla muy, muy eh, extensa eh, dentro de los límites de nuestro programa. Eh, junto a la periodista Adriana Meyer sobre eh, el caso Ábalos. La excusa es... Eh, la presentación en Neuquén de su libro Desaparecer en Democracia, un testimonio, una sistematización impactante de las desapariciones en los últimos 40 años en Argentina, ¿no? donde se considera que hay un periodo constitucional este, donde tendríamos que tener una vigencia plena de los derechos humanos. Bueno. ...más de 270 desapariciones certificadas y testimoniales en este libro que presentó Adriana esta última, esta última semana. Les decía el caso a Avalos porque fue invitada por la multisectorial que acompaña a la familia Avalos... ...a 19 años de la desaparición del estudiante universitario neuquino a manos de este, la seguridad de un boliche bailable... Por lo menos es hasta donde sabemos, porque en el medio de la charla eh, después pudimos testimoniar lo que fue la presentación del panel, donde habló el papá de Sergio eh, Asunción Ábalos y también habló el abogado de la causa, Sergio Heredia, con el cual también habíamos trabajado en el caso Solano. Eh, el panel fue impactante. Nosotros hoy... Un repaso de lo que fue la charla con Adriana Meyer. Sostener estos trabajos en el tiempo, vinculándonos directamente a la defensa de los derechos humanos dentro de estos vericuetos mediáticos que hace que algunos casos tengan más resonancia y otros no, como lo, lo que sucede con el caso de Facundo Astudillo Castro. ¿no? Como involucra a la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, tanto no se ha hablado lamentablemente en muchos medios de comunicación donde sí hay repercusiones de otros casos. De todas maneras eh, no robamos más tiempo. A la palabra de Adriana Meyer quiero agradecer en forma personal al Hotel Suizo que nos prestó sus instalaciones para que pudiéramos hacer la nota con la la mejor calidad posible en ese momento así que eh, trabajamos muy tranquilos en esa mañana que nos facilitaron las instalaciones para realizar este trabajo nos metemos ya en la nota sean bienvenidos a cartago hoy adriana meyer presenta el libro desaparecer en democracia Bueno, yo soy eh, Ariana Meyer, soy periodista, trabajo en Buenos Aires, aunque nací en Mar del Plata, así que el frío no me aburren. <ríe> y estoy eh, en Neuquén en este caso presentando mi libro, mi primer libro, Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, editado en 2020 el año pasado, perdón, <ríe> no, hace ya este, un año y medio por Marea. Ah, en plena pandemia lo sacamos. Sí, sí, sí, lo sacamos en plena pandemia. Bueno, yo trabajo en Página 12, colaboro en distintos medios y también trabajo en radio, en marca de radio con Eduardo Valianti. Uh -huh. Eh, y, ¿Y por qué andas en Neuquén? ¿Por qué andas en, la, en el Alto Valle? Me convocaron los familiares del de desaparecido Sergio Ábalos, en estos días se cumplieron 19 años de esa desaparición forzada y los abogados, los abogados, los abogados de la querella, además de, bueno, gente querida de acá, este, tengo algunos amigos de la vida, gente de Sanón, gente de, de los movimientos populares que... Nada, te abren su casa, su corazón, y básicamente la presentación del libro eh, es parte de todos los, eh, actividades, todas las actividades que se desarrollaron en Neuquén, la marcha, las, la radio abierta, y bueno, eh, interesante el momento además porque tengo entendido que pronto va a haber importantísimas novedades en esta causa que parecía que iba a quedar en la impunidad como Exacto. muchas otras de las historias de Desaparecer en Democracia. Y tengo mucha alegría, mucha expectativa de que se pase a ser de las excepciones, de las de lindas excepciones de que se pueda esclarecer quiénes, eh, quiénes mataron a Sergio, quiénes desaparecieron su cuerpo, los responsables. ¿no? Me parece que es fundamental. La función ábalos, eh, que merece esa respuesta. Eh, con, con, ¿Cómo usaste? ¿Qué, qué disparador usaste para, para arrancar la investigación? Porque uno siempre referencia a Miguel Bru pero eh, imagino que habrá un montón de, de casos o situaciones como para irse tematizándolo Sí, en realidad eh, yo trabajé mucho el caso de Jorge Julio López y ah. también el caso de Santiago Maldonado y luego el de Facundo Asturillo Castro Escribí sobre Iván Torres, que también es del sur, y de Sergio y de Daniel Solano Es verdad que estos, estas situaciones nos acercan con, con, lo peor, con lo peor del ser humano, ¿no? Es,